Bueno, estamos ya con ese mismo tipo de ecuaciones diferenciales, ¿vale? Eh, en este caso vamos a ver las exactas. ¿Vale? ¿Cómo son las exactas? Pues bueno, tienen esta forma un campo escalar más y prima otro campo escalar, uno, eh, uno distinto al otro. ¿Y qué nos dicen esto de las exactas? Bueno, pues hay un teorema que dice que estas tienen solución si existe un campo escalar U llamado potencial, tal que el gradiente de ese campo, ese campo escalar llamado potencial, su primera componente es... Eh, P de x y, y la segunda es Q de x. ¿Qué significa eso? Que si derivamos eh, potencial respecto a x, nos tiene que dar eh, P de x y, y si derivamos el potencial respecto a y, nos da Q de x y, ¿vale? Y buscamos una solución del tipo el potencial igualado a una constante. <coughs> Entonces, vamos a ver cómo trabajamos con esto. ¿Cómo sabemos si una ecuación es exacta? Pues tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que derivar aquí un poquito, ¿vale? Tenemos que derivar respecto a x y respecto a y. ¿Cómo? Pues tenemos que derivar eh, P de X respecto a Y y Q de X respecto a X. ¿Cómo recuerdo yo con cual, respecto a cuál tengo que derivar? Bueno, pues donde aparezca prima e derivo respecto a X y, con, y la otra derivo respecto a la que me queda, ¿vale? Si aquí derivo respecto a X, aquí respecto a Y. Porque puede que aparezca esto de esta forma o al revés, aquí prima y aquí no, y os podéis confundir, ¿vale? Entonces, lo dicho, derivamos P de X respecto a Y. Entonces, la derivada de xy cuadrado más x, voy a escribir un poquito mejor, más x respecto a y, tiene que ser igual a la derivada de, y de x cuadrado respecto a x. Voy a sí. cambiar de rotu porque esto no pinta nada. Entonces vamos a ver si eso es verdad. Lo llevamos respecto a y, nos, quedamos, nos queda 2xy, y esto tiene que ser igual a esto respecto de aquí. Y vemos que también nos queda 2XY. Por lo tanto, vemos que efectivamente son iguales. Por lo tanto, esta ecuación es exacta. Voy a borrar un poco y vamos a ver el procedimiento para, para resolverla. Entonces ya hemos dicho, por la propiedad de este potencial, que si derivamos respecto a Y ese potencial, tenemos que tener Q de x, ¿verdad? Pues eso lo hemos puesto Si derivamos ese potencial respecto a Y, tenemos Q de XY. ¿Qué vamos a hacer? Si sí, aquí tomamos integrales a un lados, tendremos por un lado el potencial de x y aparentemente tendremos el potencial de x porque veremos que no. Y al lado tenemos una expresión. Vamos a integrar y a ver qué pasa. Integramos, entonces supuestamente nuestro potencial de x y será igual a la integral de y x cuadrado. Con respecto a y, ¿vale? Estamos trabajando respecto a y. Por lo tanto será igual a, donde vamos, eh, x cuadrado sería constante y... Y cuadrado partido 2 por X cuadrado, más la constante de integración, ¿vale? Pero tenemos que darnos cuenta de una cosa. Aquí estamos trabajando respecto a Y. En nuestro campo escalar U, tiene tanto X como Y. Y aquí estamos viendo la X, ¿verdad? Solo estamos trabajando con la Y. Por lo tanto, esta constante no es una constante tal cual. Si nos fijamos, tendrá que ser una expresión phi donde aparezca la X, y tan solo la X, ¿vale? Entonces ya tendremos nuestra y, y nuestra x. ¿Cómo vamos a trabajar ahora? Vamos a utilizar la segunda propiedad que decía que la derivada de nuestro potencial respecto a x tenía que ser igual al primer polinomio, ¿verdad? A x y cuadrado más x. Pero si nos fijamos, derivada del potencial respecto a x es lo mismo que si aquí... Derivamos respecto a x, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a hacer eso. Vamos a derivar respecto a x. Este 2 baja y se va con este. Entonces nos queda x y cuadrado más, derivamos esto, derivamos implícitamente. La derivada de phi de x. Entonces vamos a despejar phi de x y como está derivado vamos a integrarlo y vamos a ver cuánto vale nuestro phi de x. Entonces, si nos fijamos, este pasa aquí restando y se nos va con este. Y por lo tanto nos queda que phi' de x es igual a x. Y ya hemos avanzado bastante porque ya tenemos cuánto vale la derivada de esto. Vamos a integrarlo, sabremos cuánto vale y vamos a buscar nuestra solución. Nos vamos un poquito más para acá. Entonces, integramos eh, phi, eh, perdón, sin, sin derivada, phi de x será igual a la integral de x. Trabajamos respecto a x, ¿vale? Ahora estamos, ya nosotros nos hemos encargado esta y, ahora estamos con la x. Por lo tanto... Será x cuadrado partido 2 más c. Y ya está, tenemos cuánto da nuestro phi de x, volvemos aquí al principio y decimos, pues nuestro u de x y, también conocido como potencial, vale y cuadrado partido 2 x cuadrado más phi de x, que vale x cuadrado partido 2 más c. Desde el principio del vídeo buscábamos una solución del tipo eh, nuestro potencial igual a una constante, por lo tanto vamos a sacar un medio factor común para que sea más bonito eh, y cuadrado x cuadrado más x cuadrado igual y ahora qué hago con esta constante? Como tenemos que igualar una constante, la pasamos restando allí. Pero si nos fijamos una constante negativa es lo mismo que si la llamamos c, porque es lo mismo tener Menos 1 que más menos 1. Y a esto lo llamamos C. Entonces es lo mismo, ¿vale? Aunque sea negativa o positiva, eso es indiferente. Y por lo tanto, ya hemos llegado, si queremos también, podemos pasar este un medio multiplicando y llamarlo c sub 1. Pero bueno, lo dejo así para que veáis que el un medio ese que nos aparece por ahí. Ya tenemos nuestra solución de nuestra ecuación diferencial. En este caso, se me olvidó decirlo en un vídeo anterior. Esto, se, esto es la forma eh, bueno, esta o un estilo de esta, es la forma eh, implícita La forma implícita es aquella en la que no aparece la igualada no tenemos la función tal cual, tendríamos que hacer más operaciones para llegar a nuestro I igual a una función y la forma explícita, explícita es algo que es muy concreto explícita es la que tenemos tipo I igual a una función, ¿vale? una función fi de X que es nuestra solución de la ecuación diferencial entonces esta es la forma explícita, ¿eh? cuando hay mucha sangre en las peli es muy explícita, ¿verdad? Pues aquí, forma explícita, y nuestra forma implícita, que es cuando tenemos, eh, perdón, se me ha olvidado, y eh, nuestra forma implícita es cuando tenemos que todavía de trabajar un poquillo más para llegar a esta forma, pero a veces ese trabajo es muy difícil, por lo tanto, nuestro profe se quedará tranquilo si nosotros le damos esta solución, ¿vale? Vamos a ver otro tipo más de ecuaciones diferenciales y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale?